El adio, en el caso de un RIF que actualmente está suspendido, pero viene escrito desde el 2019, si el reanudo en julio, ¿podría seguir tributando? Mire, el adio es jugarle al valiente. Porque, insisto, cuando probaron esto, el SAT agarró su base de datos de RIF al 31 de agosto, vigentes. Ya la trae. Si yo ahorita les digo, desde el 1 de enero era RIF, es jugarle al vivo. Y como puede que sí, como puede que no. No te puedo garantizar al 100% que te metan a la lista de los que se iban a dejar como RIF. No te lo puedo garantizar, porque de antemano yo sé que ya el SAT ya tiene esa base de datos, de quienes sí van a poder optar. ¿Quieres arriesgarte? Híjole. Pero te repito, no te garantizo que te acepten el cambio. Porque la base de datos ya existe. Es una obligación... Contar con firma electrónica para estar en el régimen de confianza. ¡Guau! ¡Wow! Oye, si yo... Daniel, ¿vale la pena usar servicios de domicilio fiscal que ofrecen algunas empresas de renta de oficinas? Mira, Daniel, eh, creo que sí ha sido muy útil para muchas empresas las oficinas virtuales, pero hay un problema cuando tienes un crédito fiscal... Cuando tienes alguna notificación y llegan... Bueno, para acabar más pronto, a muchas empresas que están registradas en el Repsel les están haciendo verificaciones de domicilio. Y ya sabes, en la verificación de domicilio te hacen un inventario de activo fijo. ¿Y qué van a encontrar? Una computadora, un escritorio, unos papeles. Y resulta que cuando te diste de alta... Tú dijiste que tenías toda la infraestructura bien bonita. ¿Te acuerdas que era parte de las preguntas del REPSE? Ahí como que habría cierta, ¿cómo le dijéramos, diferencia, mentira, entre lo que tú dijiste y lo que en realidad está pasando en esa oficina. Yo sí en algunos casos he recomendado oficina virtual, pero cuando hablamos de sucursales, no como domicilio fiscal como tal, ¿Firma electrónica avanzada? ¿Es correcto? Mira, sucede, sobre todo ahorita que viene lo de carta aporte, a mí me exigían mucho que abría sucursales independientemente tuvieran o no ingresos. Ejemplo, tengo giros que particularmente les obliga el municipio por su propia actividad a tener un permiso. Ejemplo, empresas que cortan árboles y los convierten en tablas, aunque propiamente ahí no venden nada, nada más cortan en tablas y ya, resulta que nos piden licencia municipal, y la licencia municipal me exige una apertura de establecimiento. Así que sí, me ha tocado dar altas sucursales, aunque no tengan ingresos, aunque sea nada más almacenamiento de bienes. Nos obligan a régimen de confianza a tener firma electrónica. Señores, ¿cuántos hoy día que son RIF tienen firma electrónica? ¿Por qué digo los RIF? Porque se trata, según la iniciativa del propio, del propio Ejecutivo, que aquellos que son RIF migraran aquí. Pero la verdad de es que las cosas no creo que migren por ese simple detalle, porque no todos tienen firma electrónica. Oye, ¿es obligatorio? Sí. ¿Quiere decir que tengo algo así como 20 días para sacar cita con firma electrónica? Bueno, ya menos, porque vienen las vacaciones del SAT. ¿Qué hago? Mira, por miscelánea hemos escuchado que viene un beneficio para que enero, febrero y marzo, régimen de confianza, o quienes elijan ser régimen de confianza, tengan la posibilidad de tramitar su firma electrónica. Aún cuando digan tres meses, va a ser una cacería de citas sin precedente. Ojalá que de aquí al 31 de marzo lo tengamos, pero hoy día como está la ley, es exclusivamente el mes de enero, por nada Daniel, exclusivamente el mes de enero para registrar tu firma electrónica, no hay más. Y sobre todo buzón tributario porque algunos ni siquiera saben qué es eso. Es mi obligación, Tener CFDI por la totalidad de mis ingresos cobrados. Y aquí es donde caemos al primer problema. A ver, señores. Aquellos que les gusta mucho, pero muchísimo, jugar con una regla. Yo lo llamo jugar, aunque podríamos llamarlo de otra manera. Yo los llamo la regla del puede que me paguen o del puede por pagar. PUE por pagar. ¿Cuál es el PUE por pagar? Yo hago un CF de ingresos, le pongo PUE transferencia y me aviento, lo hago el 4 de octubre y me la andan pagando el 10 de diciembre. Alguien me decía, no pasa nada, acuérdate la regla que dice que mientras el CFDI sea del ejercicio, lo defendemos. ¿Sale? Está muy bien. Ahora que nace el régimen de confianza y que veo esa disposición, ¿qué crees que va a pasar? En el mes de diciembre, voy a tener un depósito. Sin CFDI. Oye, no, es el del 4 de octubre. Va a decir Hacienda, no me engañes. Lo emitiste PU en octubre porque se cobró en octubre. Este no tiene CFDI. ¿Cuánta gente hoy día hace esto y dice, no pasa nada? Pues si eres régimen de confianza va a pasar. Va a pasar que vas a tener en la precarga esto que todavía no te pagan. Y acá vas a tener un depósito sin CFDI. ¿Qué vas a hacer para corregirlo? cancelar y emitir de nuevo. Pero resulta que ya pasaron dos meses, ya presentaste la declaración de este mes y ya pagaste impuesto. Doble impuesto. Señores, revisen mucho esto. ¿Por qué les digo? Oye, yo quiero ser régimen de confianza emito una factura el 4 de diciembre y me la pagan el 2 de enero. Y dices, facilito, la cancelo y la hago en enero. Noticias, bing, bing, bing, reforma fiscal. Para poder cancelar un CFDI, solamente se van a poder cancelar los del ejercicio. Es decir, el primero de enero del 2022, solamente puedes cancelar los del 2022 ah oye y este que hice y que nunca me lo pagaron pues ya lo acumulas en diciembre oye pero es que no me lo pagaron, pues eso crees tú si le pusiste PUE ya, señores por favor consejo entre el 30 y el 31 de diciembre pesquen a todos los que les hicieron esa factura PUE por pagar y si no la van a pagar cancélenlos porque ya el primero de enero no van a poder cancelar. Aguas con eso, debían haberlo hecho desde hace mucho tiempo, no permitir que pasaran estas cosas, pues ahora va a tener consecuencias. Aguas con esas facturas fue por pagar. Se van a considerar la totalidad de los inquilinos efectivamente cobrados, y el CFDI global solamente podrá cancelarse dentro del mes de emisión. Ah, quiere decir que si yo en este momento hiciera el CFDI de las ventas del mes de noviembre, tengo todo el mes de diciembre para cancelarlo, corregirlo, modificarlo. Pero entrando enero ya no puedo cancelarlo. ¿Ves cómo están poniendo más límites para que no cancelemos facturas? Hemos abusado del cancelamiento de facturas. Y una obligación medio extraña es que dice obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por internet que amparen sus gastos e inversiones. Oye, quiere decir que puedo y debo seguir pidiendo comprobantes de mis gastos. Sí. Y entra la simplificación. Si voy a seguir pidiendo facturas de mis gastos, aunque no me sirvan para nada para ISR, Claro, me servirán para IVA, pero para ISR no me sirven para nada. Entonces, como ISR me obliga a pedir comprobantes que no me van a servir? Pero sí, sigo obligado a pedir comprobantes fiscales. Oye, ¿qué pasa si yo tengo la mala costumbre de no llevar un control bien, bien de mis ingresos? A ver, aquellos que tienen ventas y ventas y ventas y ventas. Y de pronto tienen depósitos no identificados. Cuando se acabe el mes, ¿qué crees que va a pasar? Cuando tú abres una cuenta bancaria, ¿qué te dicen hoy día los ejecutivos? Tráigame su constancia de situación fiscal actualizada. Se la entregas y resulta que estos amigos, cuando vean que eres régimen de confianza, van a estar checando tus depósitos. Y le van a decir al SAT, ¿Qué crees? Tiene depósitos por 70 mil pesos y tú en tu declaración tienes cincuenta mil y los otros son esto eh, en realidad no dice las que están en PUE Patricia, dice ninguna factura podrá cancelarse déjame un minuto Estamos en artículo 29A, Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dice este párrafo? Esto es reforma ¿eh? 2022. Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse en el ejercicio que se expidan. Ah, ok, quiere decir que si yo lo hago en diciembre, lo puedo cancelar en enero. No, porque diciembre es 2021 y ya enero va a ser 2022. Bien, ¿qué es lo que va a pasar con esta persona? No, Esteban. A menos que Miscelánea diga lo contrario. Pero ahí literalmente, si ves que dice. Dice que para que se pueda cancelar. Solo podrá cancelarse en el ejercicio en que se expidan. Si alguien hizo mal una factura 2019-2020 y me dicen en el 2022, ¿Me la cambias? Te lo voy a decir, no se puede. Porque no puedo cancelarla de aquel año y emitir una nueva. Y si la hago de nuevo va a ser como si hubiera otro ingreso. No puedo. Insisto Esteban, a ver si nos da chance. Pero hoy día el 29 del código dice solamente que sean en el mismo ejercicio. Eladio, ¿para IVA los régimen de confianza sí podrán acreditar el IVA? Ah, sí, sí, sí. Mira. ¿Quién te dijo que eso dice la ley del IVA? Eso no dice la ley del IVA. ¿Qué es lo que sí dice? Mira, no me creas nada. Vamos a verla. Vamos a ver lo que dice la ley del IVA, porque esa es una pregunta recurrente. Requisitos de acreditamiento. Lee nada más ahí. Para que sea acreditable el IVA, debe corresponder y debe ser estrictamente indispensable. Punto. Ya luego alguien le agrega. Para efectos de esta ley se considera indispensable cuando sean deducibles para ISR. Ahí es donde viene la duda. Muchos dicen, es que régimen de confianza no tiene deducciones y tampoco tiene requisitos de deducibilidad. Sí, pero ¿qué crees? Esta disposición no habla nada más del de régimen de confianza. Habla de cualquier régimen. Y cualquier régimen donde busca los requisitos de deducibilidad, en el 27 y en el 28. Si tu erogación cumple los requisitos del 27 y del 28, el IVA será acreditable. Esto nos pasaba mucho también con arrendamiento. Arrendamiento no podía deducir las erogaciones porque tenía deducción opcional. Y sí podía acreditar IVA. Así que no veo ningún problema con el acreditamiento de IP. Bueno, regresando al tema, ser que la autoridad detecta, detecta. ¿Por qué? Porque hay expedientes, documentos, información que le dan y el SAT detecta que tengo estos depósitos. Estos depósitos que sobran. ¿Cómo sobran? Sobran porque hay el reporte de Hacienda que existen y no coinciden con lo que yo estoy haciendo de CFDI ingresos. Así que seguramente la autoridad me dirá, acredítame ¿por qué no hiciste CFDI por eso? Ay, Hacienda, ¿qué no viste que la transferencia dice Enrique? ¿No viste qué decía Juan? Digo por aquello de que decían que con eso ya se quitaba la bronca. No, olvídenlo, no se quita la bronca. Deben de demostrar por qué no hicieron jefe de ingreso. Si no, una multa. Peor que eso. Si detectan que no estás emitiendo los comprobantes, vámonos. Y esta es una de las dos razones por las cuales, si te corren el régimen de confianza, ya no vuelves. Si te corren, ya no vuelves. Ah, es que se me olvidó hacer la factura. Adiós, régimen general. Exacto, Luis. Puedes argumentar que viene del cónyuge, puedes argumentar que son donativos, puedes argumentar que son préstamos. Pero si no puedes argumentar otra cosa más que se me olvidó adiós, adiós, bienvenido a régimen general. O a régimen de arrendamiento otra vez, porque imagínate, un arrendador se mete a confianza, hace esto, ¿Qué va a hacer la autoridad? ¿Lo manda general? No, lo manda a régimen de arrendamiento, ¿Dónde estamos? Se acabó la confianza efectivamente, algo, tal cual como le acabas de decir. ¿Quiénes son esos chismosos que le pueden decir al SAT que tengo más ingresos y no he hecho el XML? La DIOT. ¿Cómo que la dio A ver, señores, ¿cuántos proveedores les han dicho, págame mañana te doy la factura? Y tardan meses en dárselo. Pero mientras, yo ya lo metí en mi DIOT y ya lo reporté. Entonces la autoridad dice, a ver, aquel dijo que ya le vendiste y no has hecho el XML, mi estimado confianza. ¿Qué pasó? Instituciones bancarias el CFDI PUE y el REP. ¿Por qué son chismosos? Porque si ya hiciste la factura PUE, o si ya hiciste un recibo de pago, no se vale que a la hora de la declaración digas, ¡ay, no es menos! Pues no, tenés que haber cancelado la factura PUE o cancelado el recibo de pago y decir, no, no me lo han pagado. Los contribuyentes que denuncian. A ver, señores, ¿cuánto de ustedes les ha tocado? Meterte al pulsar del SAT y decir, mire, SAT, aquel no me quiere dar factura. En ese momento, ¿qué crees? Va a decir el SAT, ah, percibes ingresos y no emites comprobantes. Agua, señores. Ya hay muchas razones, muchas fuentes de información. Y sobre todo la última, la discrepancia. Oye, ¿qué discrepancia? A ver, señores, cuando te vas en viajecito, en avión... No te piden tu nombre. Cuando vas a tramitar tu visa, tu pasaporte, no te piden tus datos. Entonces, explícame por qué tienes tres mil pesos de depósitos de ingresos y te vas en avión de primera clase a Estados Unidos. Discrepancia fiscal. El CF de ingresos para 2022 de este régimen será igualito que el de los otros. Es decir. PUE, si te lo pagan al momento, el PUE, les digo, el PUE de que me pagan o el PUE por pagar, seguirá vigente la regla, esperemos, la verdad que muchos se han beneficiado con ella, nada más cuidar que sea el pago dentro del mes, el global de todas las operaciones del mes, lo cual implica que vamos a hacer comprobantes simplificados, y el recibo de pago que ese sigue siendo igual, y solamente si la factura original dice PPD. <coughs> Estas son las reglas de cancelación de CFDI. Ya les dije la primera. La primera regla de cancelación en el 2022 es que sea del ejercicio. Segunda regla de cancelación. Máximo 24 horas después de su emisión podré cancelarlo sin aceptación de mi cliente. Menores de mil pesos sin aceptación de mi cliente. Los emito en mis cuentas sin aceptación de mis clientes. Oye, ¿Confianza podrá usar mis cuentas? No lo sé. Cuando salgan las reglas te digo, hoy día no sabemos. Oye, ¿y si ocupo la autorización de mi cliente? Perfecto, que sea dentro del ejercicio de emisión del contribuyente. Oye, ¿qué pasaría si yo llego a este escenario y no puedo cancelar la de diciembre? y me toca hacer otro en enero para poder amparar el depósito de enero y en mis declaraciones nunca consideré esto porque yo digo, pues no lo cobré ¿por qué lo voy a meter en mis pagos provisionales? llega la autoridad fiscal y me va a decir a ver mi estimadísimo aquí tienes una factura ¿por qué no está en los ingresos? ¿por qué no la cobré? sí, pero dice "Pues ¿Es que fue conforme a la regla 27143? Sí, pero dice PUE. ¿Es que ya no puede cancelarla? Sí, pero dice PUE. Y si tienes un PUE y no lo acumulas y no lo cancelas, ¿qué crees? Multa. Multa del 5 al 10% del CFDI. Del CFDI, sí. Este es el castigo por errores administrativos. Porque lo pusiste PUE pero no la cancelaste. Oye, la cancelé con una nota de crédito. Me da igual, a mí no me sirve. Si tienes la PUE vigente, no lo acumulas y no la cancelas, multa. ¿Qué les parece? ¿Qué otras obligaciones tengo como régimen de confianza? Expedir comprobantes fiscales, emitirlos, hacer mi, mi poderosísimo CFDI global. Y oye, ¿y por salarios? Por salarios tengo exactamente la obligación que cualquier otro patrón. ¿Algún beneficio? Este, pues, como que. ¿Beneficios de qué? De cálculo, no. Los mismitos procedimientos que cualquier otro patrón. Como cualquier otro patrón, inscribiros en el seguro, pagarles prestaciones, timbrar su XML de nómina. Oye, pero soy confianza. ¿Qué beneficios tengo? Ninguno. Pagar PTU. Pues también es mi obligación. Aunque también déjenme decirles que traemos ahí un detalle. ¿Cuál es que hay un cálculo muy raro y la anual también estoy obligado y la simplificación la simplificación ¿dónde quedó? cuando nos prometieron que iba a haber menos pues yo no sé menos qué pagar PTU sí, anual sí, salarios sí entregar comprobantes sí, todo sí ¿Qué pasa si yo a mitad del año, lo que me preguntaban, ¿Puedo cambiar? Bueno, puedes cambiar si lo eliges siendo régimen de incorporación fiscal. Ellos cuando quieran pueden cambiar. Todos los demás. Si excedo el límite de 3 millones y medio de pesos, ¿Qué crees? Vámonos. ¿Cuándo? Estoy en abril. En abril me va tan bien que facturo 4 millones. Termino abril. En mayo ya su régimen general. Aquí decir que cuando paso del límite, ¿qué voy a hacer? Esperar a que se termine el mes. Y terminando el mes, cambio. Caer en las prohibiciones, 113-I. Aquí decir que si yo a la mitad del año me meto una sociedad, me vuelvo socio, ya no debería estar en régimen de confianza. Termino el mes, me voy al siguiente. Es decir, en el siguiente ya soy otro régimen. Debo de cerrar mi régimen de confianza hasta ese mes. Hasta el mes que me pasé de los 3 millones y medio, o hasta que caí en los supuestos de prohibición. Oye, ¿y si me la juego? Ejemplo, tengo una persona que son horarios y dice, por ahí de vez en cuando me hacen un recibo de asimilados. ¿Qué hago contador? ¿Puedo entrar al régimen de confianza? ¿Sí? Y cuando me hagan mi recibo de asimilados, ¿qué va a pasar? Te van a sacar. Pero yo no voy a presentar el aviso contador. ¿No me escuchaste? Ve el tercer párrafo. Te van a asignar el régimen que te corresponde sin que medie solicitud. O sea, no es necesario que tú me avises. Yo Hacienda te saco y te mando donde te corresponde. Porque sabes que está prohibido ser asimilado y aún así aceptaste que te timbraran el recibo. Ah, pero luego puedo regresar. Sí, el año que viene. El año que viene puede regresar. Para aquellos que decían que sí, los asimilados pueden. Pues les estoy dando una mala idea, ¿no? Pueden. Pero cayendo el primer recibo que les timbren de asimilados, los van a correr de ahí. Díganme si se la quieren jugar. Esta es la provisión que les enseñaba. ¿Cuáles son los cuatro escenarios para no estar en régimen de confianza? Ser socios, accionistas o integrantes de personas morales. Ser parte relacionadas. Como no me distingue la ley, qué tipo de socios, qué tipo de accionistas. Digo, socios, pues prácticamente cualquier persona moral. Accionistas, las personas morales que representan acciones ni participación en la misma. Integrantes de personas morales. Oye. No soy socio, pero soy el representante legal. No eres socio. Oye, soy representante, pero no socio. ¿Puedo regir régimen de confianza? Sí. Porque nada más eres el representante, no el socio. Ahí está la clave. Soy residente en el extranjero. Tengo un punto de venta en México y quiero que ese punto de venta tenga régimen de confianza. ¿Puedo cambiar? No. No, no. ¿Por percibir ingresos en el extranjero? No. Oye, tengo ingresos de paraísos fiscales. Muy eventualmente. ¿Puedo entrar régimen de confianza? No. Alguien me decía, ¿Y qué tan probable es que yo tenga régimen de confianza? ¿Has escuchado hablar del Bitcoin? Sí. Mira, yo la otra vez moneticé Bitcoin. Y cuando lo moneticé me pareció que era un dinero. ¿De dónde? De Europa. Y de cierto país que es paraíso fiscal. Entonces, no podría ser régimen de confianza. Los directivos de la asociación, Luis. Sin problema, no. Aquí la clave nos iríamos a la fracción cuarta, Luis. Los directivos de la asociación... ¿Que cobran o que no cobran? Porque si cobran, seguramente cobran por asimilados, y si cobran por asimilados, caemos a la prohibición de la fracción cuarta. Que son miembros de un consejo, y cobran asimilados. Si son así voluntarios, y no cobran, y no son socios, sin problema, pueden elegir régimen de confianza. Fíjate, Pilar, que en ese sentido, la pregunta que haces de que si las notas de crédito disminuyen ingresos, no. Tenemos ya esa situación que le hemos preguntado sobre todo a los que nos están platicando los PAC del CFDI 4.0. Nos dicen, a ver, si tú haces en este momento un CFDI ingresos por mil y cuando te van a depositar le dices ¿Sabes qué? Si me pagas hoy te hago un descuento de 200 pesos. Y te depositan 800 Tú me dirías, pues lo lógico es que esté bien, porque hice la nota de crédito y nada más depositaron el neto. ¿Qué crees? No, está mal. La autoridad fiscal y en este caso los PAC que nos han vendido los programas que nos dicen... El régimen de confianza se basa en esto. Por tanto, para la precarga va a ser esto. Los EF de egresos no se van a considerar, no se van a netear. No.